Es una situación bueno, bastante complicada respecto a todas las implicaciones sociales, económicas y pues, políticas que trajo. Eh, más que nada, eh, pues creo que fue muy difícil para todas las personas que habitamos este mundo, porque realmente no esperábamos como una pandemia o sufrir algo de ese tipo mundialmente. Entonces creo que ha sido una situación complicada para todos, pero pues se ha sabido afrontar de alguna u otra forma, dependiendo a cada persona, cada gobierno y cada país. Para mí, al principio fue de no creerse, debido a que, pues, cierta incredulidad acerca de, de que pudiera llegar hasta, hasta México, pero ya después, viendo la realidad y cómo la situación iba empeorando, eh, pues fui adaptándome a, al... A estar en casa, a no salir. Eh, pero, pues supe llevarla, por así decirlo, gracias a entrenamientos en casa. Yo lo consideraría también de mi pasión, porque, bueno, llevo. Este año cumplo seis años de entrenar capoeira. Entonces, durante la pandemia fue bastante importante en mi vida, tanto, tanto personal como deportiva. Eh, ya que pues me motivaba a hacer algo de mi día a día y no solo quedarme en, en cama y, y ver videos. Y pues creo que mi pasión es poder ser una buena persona para este mundo y pues dejar un granito de arena.